Pocos estudios existían acerca de la prensa castellano manchega hasta que el ex profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Isidro Sánchez, dedicó su tesis doctoral a analizar las publicaciones regionales, con la vista puesta en una frase de Rodolfo Walsh, el periodismo es libre o es una farsa. Y es precisamente esta falta de libertad lo que, en opinión de Sánchez, afecta a los medios de la región. Vamos a ver, eh, la, quizá la, la radio pública la radio, sobre todo la televisión, para nada es independiente, no fue independiente en la época uh, del PP, no es independiente en la época del SOE me refiero a la televisión regional. Eh, las radios tienen ahí, la pública, me refiero Radio Nacional, creo que funcionan de otra manera, aunque también tienen, quizá eh, no, sé, no son independientes, pero se acercarían un poco más a la independencia, la radio, la radio pública. Primero, por una censura estricta en el franquismo y parte de la transición, y después por pertenecer a constructores o por subsistir solo de la publicidad institucional, los medios castellano-manchegos han puesto históricamente en duda su credibilidad. Por ello, el catedrático defiende que exista mayor transparencia sobre los gastos en publicidad de los medios, ya que la actual opacidad hace sospechar que se esconden todo tipo de intereses, como señala que sucedió con el anterior gobierno de Cospedal. Experiencias que los medios no deberían repetir si quieren ejercer como el verdadero cuarto poder.